Estás diciendo que ronco y yo digo que alguien me ha grabado un vídeo mientras dormía y estoy preocupado. Ah. Los, hongos? los hongos? ¿Los hongos? Los hongos alucinógenos. Los monguis. Preferiría que lo borrases. No quiero que ese vídeo circule por ahí. No te preocupes, hombre. Es un vídeo muy divertido. A mis colegas les ha encantado. ¿Cuánto tiempo lleva colgado en YouTube? Diez días. Diez días. Esto es el Masai Mara, Y todos los días cuando me levanto, veo cómo sale el sol por el horizonte. Por allí. De casualidad, ¿no? Ahora que ha muerto tu padre, dejas el teatro y te quieres poner a vender como es. No lo había pensado. Siento rabia. Estoy enfadado por vivir la vida como una guerra en la que todos son mis enemigos. Bueno, pues entonces no dispares, porque eso no es cazar. Pero es que yo no quiero... A ver... ¡Cuidado! Esto, que quiere la vida de mí. que se supone que tengo que hacer ahora? Me encanta África, salvaje como nosotros. Los seres humanos son ríos con dos corrientes, una de superficie, otra subterránea. A veces las dos corrientes van por el mismo sitio, a veces No quiero saber si esto es la realidad o si es una alucinación. No creo que me ayude a vivir mejor. La felicidad está en la realidad y también está en los años. Hijo, tú no pares de hacer cosas. Pase lo que pase, no pares de hacer cosas y de mover proyectos, que las aguas ya volverán a su cauce.